Chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Soy Mr. Deneox y os invito a que os pongáis cómodos porque esto empieza ya Chicos, os invito a quedaros durante todo el vídeo porque en el vídeo de hoy voy a enseñaros diferentes cosas que no sabíais acerca de la temporada nueva del juego Mucha gente cree que ya lo sabe todo, pero... Perdona que te diga, hermano Después de ver este vídeo te vas a dar cuenta de que no Así que chicos, no os perdáis ningún detalle y empezamos ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Mister de Neox y os invito a que os pongáis cómodos porque esto va a empezar Y es que chicos, permitidme deciros que la temporada número 2 del juego de Fortnite ya está activa dentro del juego Sí, ya sé que todo el mundo lo sabe, pero a lo mejor queda alguien despistadillo por ahí que todavía no se ha enterado Así que chicos, en el vídeo de hoy vengo a enseñar Diferentes cosas que no sabéis acerca de la nueva temporada del juego de Fortnite Es decir, si prestas atención durante todo el vídeo probablemente estés aprendiendo algo que todavía no sabes sobre esta temporada de Fortnite Así que estar preparados para un top secretos que no sabíais de Fortnite en esta nueva temporada del juego Sé que tenéis ganas de empezar a ver el vídeo pero quiero deciros algo todavía más importante aún si cabe Y es que algún pajarito me ha comentado que hay muchos de vosotros que jugáis a Minecraft Minecraft, a GTA y además también a AR. Pues bien, hoy os traigo buenas noticias para todos vosotros Y dejarme ser totalmente transparente con vosotros con esto Y es que chicos, quizás no sabéis quién es G2A Es una de las webs más conocidas a nivel, por lo menos español también internacional de venta de juegos super baratos y es que Tenéis ahora mismo unos descuentos increíbles en todos sus juegos y es una web totalmente real. Es decir, cuando tú compras el juego, directamente te llega a tu correo electrónico que has puesto para que puedas jugar directamente. Pero es que lo fuerte de esta página web es que tiene unos descuentos de la hostia. Es totalmente legal y si pones el código NEOX en tus compras vas a poder obtener un descuento Además de la rebaja del juego ¿Estamos locos o qué? Vale, creo que ahora debería pegarme ¿Debería pegarme? No, no lo voy a hacer Así que chicos, ya lo sabéis En la primera línea de la descripción vais a tener el link Para que le echéis un vistazo Así que chicos, os invito a todos a ir a G2A Y disfrutar de vuestras compras ya por último, no me enrollo más Quiero deciros que ya somos 20.000 en Instagram Así que chicos, aprovechar que si no me seguís seguirme en Instagram porque acabo de publicar algo Acerca de cómo conseguir visitas en YouTube Siendo un canal pequeño Si os interesa todo eso lo tenéis debajo en mi Instagram Y no me enrollo más, ¿vale? Porque este vídeo es para hablar acerca de Fortnite Y de 10 cosas que no sabíais acerca del juego Así que chicos, sentaros en vuestra silla Poneros vuestros cascos y a disfrutar del vídeo Lógicamente, antes de empezar con toda la chicha y la mandanga buena de este vídeo Quiero invitar a toda la Neox Army A conseguir un pase de batalla de manera gratuita Si ya tienes el pase de batalla y eres tú el ganador no te preocupes porque podrás elegir la skin que más te guste de la tienda Neox, ¿cómo conseguimos ese pase de batalla? Muy fácil, hermano En primer lugar, deberás ir a la tienda del juego de Fortnite Darle a apoyo a un creador E introducir el código Neox para apoyar al canal Recuerda que lo voy a comprobar, hermano Voy a comprobar que todo el mundo ha usado el código Neox, ¿eh? Bueno, en realidad no tengo forma de comprobarlo pero chicos, usarlo, usar lo que es gratis y apoyáis al canal. Usar el código de Niaux, hombre. En segundo lugar, deberás comentarme en este vídeo cuál ha sido tu parte favorita de todo el vídeo. Y también tu ID de Epic Games Y suscríbete bro, suscríbete que es gratis Suscríbete ya, porque si no lo has hecho todavía Suscríbete La temporada número 2 del juego de Fortnite Ha salido ya hace varios días Oficialmente dentro del juego Y tenemos a todo el equipo Ahora mismo buscando Cosas interesantes en el mapa ...que todavía no se haya notificado a nadie de la existencia de todo lo que va a llegar en este vídeo... ...desde la construcción de una nueva arma mítica... ...parecida al Zapotron... ...hasta también cómo conseguir todas las victorias dentro del Battle Royale... ...en primer lugar vamos a empezar por el principio, lógicamente... ...como bien sabéis la compañía de Epic Games también se ha hecho famosa... ...por lanzar pequeñas pistas en sus trailers antes de que empiecen las temporadas. Por ejemplo, en este tráiler de esta nueva temporada... ...podíamos ver efectivamente helicópteros rodando por la isla. Y es que toca saber en primer lugar que los helicópteros van a ser... ...uno de los vehículos que van a estar llegando al juego de Fortnite... ...en el futuro de esta temporada. Y no solo eso, sino que han sido añadidos diferentes puntos de aterrizaje para helicópteros alrededor de todo el nuevo mapa del juego. Es decir, las pistas no podían ser más significativas acerca de la llegada del nuevo vehículo al juego. Además, quiero que escuchéis estos sonidos que han sido filtrados dentro del juego. Y es que muy probablemente esto no lo hayáis escuchado todavía. Analizando un poquito más el tráiler nos vamos a estar dando cuenta de que al final de este tráiler también aparecieron diferentes minas explosivas. Lo cual significa básicamente también que dentro de unas semanas o dentro de unos días vamos a tener esta nueva granada o este nuevo objeto explosivo dentro del juego. Así que de momento, gracias al tráiler, solo, ya sabemos que van a estar llegando helicópteros y diferentes objetos que todavía no han llegado al juego. Pero lo próximo que os voy a decir, os va a hacer la mente... Y es que ha sido filtrado oficialmente que va a haber una skin de Travis Scott dentro del juego muy pronto. Así que muy pronto podemos tener o bien un concierto de Travis Scott dentro del juego acompañado de una skin o una simple colaboración con una nueva skin o cosméticos en la tienda del juego. Lo único que sabemos a ciencia real es que un crossover entre Travis Scott y Fortnite va a estar llegando al juego... Esta temporada o en los próximos meses del juego eso ya ha sido añadido dentro del juego y no sabemos si realmente se va a tratar de un gran concierto tal y como ya hemos visto en anteriores veces dentro del juego. Como por ejemplo en Marshmallow o quién sabe, solo queda esperar y darnos cuenta de lo que vaya a suceder dentro del juego. Y es que no solo se ha filtrado eso chicos, sino que parece ser que dentro de los archivos del juego existen diferentes emotes que van a ser añadidos al juego en los próximos días o semanas pero son emotes totalmente diferentes a los que el juego nos tiene acostumbrados. Quiero que vosotros mismos lo escuchéis. ¡Vamos a un 1v1v1v1! ¡Bow down! Surprise. ¡Bow down to Booga! ¡Gero Dragons! ¡Gero Dragons! Como bien sabéis, dentro del juego han sido añadidos diferentes localizaciones o ubicaciones nuevas totalmente novedosas. Muchas de ellas tienen debajo un búnker secreto el cual otorga mucho loot, pero también hay que decir que está siendo protegido por uno de los jefes de esta temporada. Y es que cada uno de esos jefes que han salido en, el, en la pantalla de carga que fue filtrada... Al principio de esta nueva temporada, cuando son eliminados, te otorgan una arma mítica. Y son realmente las únicas armas míticas que se pueden encontrar en todo el juego. Es decir, cuando ves a alguien con una arma mítica, significa que o bien ha matado a alguien que había matado... Al jefe final o alguien que directamente Viene de matar al jefe final Y ya tiene una arma mítica Y es que las armas míticas son La minigun, el subfusil de tambor El rifle de asalto Mítico, han vuelto a añadir El arco de manera mítica Y diferentes armas que Probablemente dentro de muy poco Exista una manera de poder Mejorar las armas o de Crearlas directamente dentro del juego Y es que si os fijáis justo aquí Está siendo creado para poder crear armas míticas Y es que el diseño está siendo construido en el juego de Fortnite Así que... Muy probablemente el 99% de la gente esto ni lo sabía Epic Games nos tiene acostumbrados a que en ocasiones en la isla del respawn Meten diferentes cosas secretas que prácticamente nadie logra darse cuenta Fijaros en esta torre de la isla del respawn Vamos a verlo desde la cámara del juego Una vez entramos dentro de este conducto de ventilación Y entramos por el agujero que se muestra en pantalla Vamos a estar viendo como un túnel secreto dentro de la isla del respawn Pero lo que estamos 100% seguros es que los secretos que esconda esta puerta van a ser descubiertos tarde o temprano ¿Es realmente parte de la historia del tiempo de este juego nuevo de Fortnite o creéis que se trata de... Unos bunkers simplemente actualizados tal y como los que ya tenemos dentro del juego que realmente... No sirven para nada Chicos, aquí despido el vídeo de hoy Quiero que lo reventéis a likes Y os prometo que si este vídeo Llega a los 1500 likes Vais a tener una segunda parte de cosas Que no sabíais de la nueva temporada Y un pequeño secreto que no puedo revelaros todavía Ahora sí que sí chicos, me despido de vosotros Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito a todos y... ¡Chao!